Opa, Jerusalén, o que hilwit, catle o que para que el namiki ni cuacoquillanquilisque en güeytiopan, y guano mero ni cuaxegua. Jesús y compa unen y tech y tech corredor de Salomón, y cuacon en o no quillawa y guanoquitlastanisque, hasta que cuál de te, la melau y entente Cristo, melasca y Jesús o quien nanquile, y uname y nel toca. En tlamantin katles y no papan ki te nikne ni nikneni kristo. Pero na Machaneshnel toka. Porque na Machanochkawa, Nochkawa Nochkawa Nochkawaan neish tenkake. Iwa nenikimi ismati. Iwa Neni no nawak. Nenikimaka ne Katle machke mantlamis. Iwan mikiske. Iwan machaka Nopapan nechinkistilis. No papan katlesho ya es que piao que y poder, y va que junca ye, y huelis No papá ni guane, dice tito que sanse. En cuyo tiene oxeme con entilán que teme para que musmo Pero Jesús o que milwe. Amoishpan y chistíwitz me y poder y no papa tlan tlamantle machualle onikchi, como para ika chinech musmo tlaka en ikatetl. En cuyo tiene ukinan kiliske. motlaske por tan cual le Sino porque te quishpanaguianto sin Dios. anti como quiera, tlacat. Iguantimochiva que mochiwa que a ti Dios. Jesús o que milwe. Y technamotlanagua te ni quien Dios o kisto, Nejo ni quito, Diosme. tikmate que tlanquitantio o le machuele se equipatlas. Iguan Dios o quien Dios Diosme in tlacas, catlejo que recibiros que es y tlastol. Iguantladioso nech pepenque, y guano Tlan ni quién es ni Dios poro ni quieto ni quién ni Tla amo ni quién milagros tin que en amo Pero tlan ni shikin si quién estocaca en milagros ti que ni quién mas que amo Para quién estocaca ni ni que no papán no y Oxemeo pero Jesús o Quinchulili, Jesús o Mocuep oxeme y knelados de Yenguyatl Jordán, Canotlaquateque y Anquantlaquateque, Iwanompa o Moka, Mieke Tlaca o Yaque y quien Iwanokistuaya, Masquinqua Milagro, Nochitlanoquito de Yin Jesús y Anel Iwan Mieke o Taneltocaque y Jesús y Techón Lugar.